Dime, ya olvidaste lo de varios meses Me duele mucho, pero me acostumbraré dice Ya llevo tiempo de que en ti yo pienso Nena, necesito tus besos No es fácil olvidar un comienzo de algo lindo que se volvió intenso Ya llevo tiempo de que en ti yo pienso Nena, necesito tus besos no es fácil olvidar un comienzo de algo lindo que se volvió intenso Me hice fan de las estrellas Cuando un millón de ellas me apuntaban Cuando me mirabas Me hice fan de la velocidad Cuando en tus curvas siente el placer Cuando me abrazabas No soy el mismo y eso me queda claro No tengo tiempo como antes solía hacerlo Me siento bien, me siento mal, me siento raro Miles de problemas siempre pienso resolverlos Llevan tres días en que he seguido todo si no fuera preso De los momentos y de todo eso Que me hace recordarte el por qué Te quiero No sé si es trauma, espero que regreses Dime, te olvidaste lo de varios meses Me duele mucho Pero me acostumbraré Así como te amé, también te olvidaré Ya llevo tiempo de que en ti yo pienso Nena, necesito tus besos No es fácil olvidar un comienzo De algo lindo que se volvió intenso ya llevo tiempo de que en ti yo pienso Nena, necesito tus besos No es fácil olvidar un comienzo Deja algo lindo que se volvió intenso Deja algo lindo que se volvió intenso Ya llevo tiempo de que en ti yo pienso